Hola a todos, aquí Joana Vicente siempre presente y hoy desde una de las ciudades históricas de Estados Unidos, San Agustín Florida y como dice John Maxwell en su libro tres cosas que hacen las personas exitosas, tú no eres tus fracasos, tus fracasos son parte del camino y son enseñanzas para saber cómo puedes hacer las cosas mejor para el futuro y qué mejor también que este ejemplo del fundador principal de tanto como de esta ciudad de San Agustín, de Miami, de West Palm Beach, como Henry Flagler. Él, su primera empresa fracasó y él dijo que él aprendió de cómo se tienen que hacer los negocios. Y que más ejemplo que crear tres ciudades. Y cuando viene esta ciudad de San Agustín, cuando tú ves todo el imperio que él ha hecho y toda la visión que tuvo. Así que nada. Reconozcamos los fracasos que tenemos y continuamos y aprendamos de esas lecciones. Espero que te sea de utilidad y hasta la próxima.